Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde estaremos viendo cómo configurar nuestro ODK Collect desde nuestro dispositivo móvil para poder recolectar nuestra información en campo. Recordar que ODK Collect es una aplicación con la cual podemos llenar las encuestas y o formularios previamente diseñados en nuestra herramienta View que vimos en nuestros videos anteriores con las diferentes características requeridas que es el texto numérico, opción múltiple, etcétera La interfaz es sencilla de usar y se puede configurar a través de un correo de Google recalcando la importancia de la recopilación de datos. Es importante mencionar que por el momento solo funciona en dispositivos Android, por lo cual estaremos configurándolo en un dispositivo con estas características. Para ello, vamos a irnos a nuestra Play Store. Dentro de nuestra Play Store, vamos a buscar ODK, Collect, y nos aparecerá... Esta tablita donde donde se aparece una encuesta. Y daremos instalar. Vemos que realmente es poco el tiempo que tarda. En instalarse vamos a decirle que no la abra. Ya que tenemos abierta nuestra aplicación. Vamos a irnos a la parte inferior. Donde dice aún no tiene proyecto. Prueba una demostración. Como todavía no tenemos proyecto. O los proyectos ya tienen costo dentro de ODK. Vamos a usar la prueba de demostración. Vamos a elegirla. Y veremos que nos sale un, un menú. En este menú vamos a irnos a la parte superior donde está la D para poder configurar nuestra cuenta de Google. Aquí en la letra D, vamos a darle en ajustes. Y nos aparecerán estas diversas opciones. Vamos a ir a la parte de servidor de usuario. Ingresaremos. Y en tipo, lo cambiaremos por Google Drive, Google Sheets. Vamos a elegir nuestra cuenta, le vamos a decir que sí, que, nos, que le permitimos y aquí es importante que los archivos que tuvimos o que subimos en nuestra nube en la parte de nuestros videos anteriores sea la misma cuenta con la que estemos configurando nuestro dispositivo. En este caso yo voy a dejarla, mi cuenta y le voy a dar a agregar mi cuenta vamos a regresarnos al menú anterior y vamos a irnos a la parte donde dice metadatos del formulario aquí en metadatos del formulario vamos a elegir Metadatos de formulario, otra vez, le vamos a decir que sí, que permita, y aquí cambiaremos algunas partes de los metadatos. En este caso, pon, cambiaremos el nombre del usuario, pondré mi usuario, le diré que estoy de acuerdo, y también podemos cambiar nuestro número de dispositivo, el número telefónico que estamos usando, que no lo voy a ingresar, o alguna dirección de correo electrónico. Aquí está la, el ID del dispositivo que está definido por default, lo vamos a dejar así. Y estas serán las configuraciones que tendremos en nuestro ODK Collect en nuestro siguiente video, veremos cómo nosotros vamos a traer nuestro formulario. Happy Data Mapping.